Por la parte externa del contramolde Como estoy haciendo yo Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe Y hoy vamos a hacer en este tutorial Un fanal con naranjas deshidratadas y canela Es muy sencillo Primero vamos a empezar a poner cera a fundir sin colorante Simplemente le vamos a añadir después un poco de, de esencia de naranja ya sabéis ponéis la cocinita al, al mínimo y calentáis la cera al baño maría bien ya tenemos este este molde de fanal que vamos a a untarlo de, de aceite para bebés que puede ser un desmoldeante puede ser eh, vaselina líquida o otro tipo de aceite corporal Vamos a empezar a echarle desmoldeante por la parte externa del contramolde, como estoy haciendo yo. Ya sabéis, si os está gustando lo que veis, si os gustan mis vídeos, suscribiros, darle un like para los algoritmos y, y llegar al final. Que seguro que os va a gustar el resultado Ahora a esta otra parte Que es la parte de fuera del molde Se lo echamos el desmoldeante Por la cara interna Untamos bien todo el, el molde La parte interna del molde Así estarían listas ya bien aceitadas en no, lo que es nuestro molde de fanal Es un, un molde de, de aluminio que va a ser muy fácil desmoldear de aquí el, la cera Apretaremos un poco las naranjas para que nos entren bien entre el molde y el contramolde Siempre eh, empezáis por una cara y después vais a la cara opuesta para que os quede bien centrado la parte interna del molde. Os ayudáis para meter la naranja. Si queréis que os quede como esta, un poquito sobresaliente del molde, pues también queda bien. Ya eso ya es a gusto de cada uno. Y ya aprovecho y le voy metiendo también de paso algo de canela. Seguimos metiendo naranja por todos lados. Y ahora esta es la última cara que me faltaba por ponerle la naranja. Bien, la naranja podéis comprarla deshidratada o deshidratarla en casa. Sería muy sencillo. Con meterla en el horno a baja temperatura durante un par de horas ya conseguiríais unas buenas rodajas. Eh, las rodajas que sean lo más finitas posibles: eh. como entre medio centímetro y un, y un centímetro de grosor. Nos ayudamos con la canela para empujar un poquito las naranjas, las rodajas de naranja. Y los, los palitos de, de canela ya tenerlos eh, cortados para que os entren bien entre las paredes. Va a ser como. Va a haber como un, un centímetro de espacio en lo que es este fanal cuadrado. Ya os digo, si no os entran bien, las partís. Y las colocáis, pues, a vuestro gusto. Unas baj más bajitas, otras más altas. Como más os guste. Ya sabéis, recordar, suscribiros. Para que puedas seguir haciendo tutoriales. Y cada vez tutoriales más interesantes, como donde encontrar las cosas que, que utilizo para los, los vídeos, como son materiales, moldes, demás. Y ya sabéis, si también os gustan los vídeos, dedito para arriba, al like para los algoritmos. Ahora vamos a untar un poquito la, la base de la, de la bandeja. Este fanal también podríais hacerlo sobre una baldosa lisa o sobre un, un trozo de cristal liso. Pero bueno, yo tengo de comodín la bandeja y, y prefiero utilizarla. Veréis otros tutoriales que si sí, utilizan el cristal o un azulejo para hacerlos. Cualquiera de las formas es válida. Bien, ya vamos a echar un poquito más de cera a calentar, a fundir, para que nos llegue para todo el contorno del fanal y esperaremos cuando esté lista esta cera a echarle las gotitas de, de esencia de naranja. Acomodamos un poco los palos de, de canela. No he empezado por poner los palos de canela, pues se colarían. Es preferible meter antes unas rodajas de naranja que los palos de canela primero. ¿eh? Esperamos que la, la cera se vaya fundiendo. Recordar, al fundir la cera... Temperatura baja y al baño maría Bien, ya la tenemos lista Hemos esperado un poquito y la tenemos lista fundida. Ya, se, ya le podemos añadir las, las gotitas de, de esencia de naranja Con 5 o 6 gotitas nos va a llegar ¿eh? Tampoco es necesario echarle un, un chorro no es mucha cantidad, por eso no tiene que ser mucha esencia, apagamos ya la cocina y ahora vertemos por los lados despacito La, una pequeña capita muy pequeña capa de, de parafina es para que esta capita se nos solidifique bien en el fondo y después no perder cera esperamos a que se seque esta capita Nada, unos minutos ya está seca porque es muy finita Ahora ya empezamos a verter un poquito más de cera Recordar hacerlo por todos los lados de, del cuadrado del, fan, del molde ¿eh? Para que no nos queden desiguales En el canal también podréis ver otros tipos de fanales que he hecho. Si echáis un ojo, encontraréis varios. Esta es la primera vez que lo hago con este molde. Bien, hemos terminado de echar la cera hemos esperado a que enfriara y quitamos primero la parte interna de, del molde si tuvierais problema para retirarlo aplicándole un poco de, de calor al interior del molde con un secador se os quitaría fácilmente veis cómo queda que se ven las naranjas y la canela Y ahora simplemente podríamos hacerle unos cortes en la parte inferior inclinados para agarrar mejor la, la cera. Pero bueno, no lo creo necesario, no es muy grande el fanal. ¿eh? Yo esta vez no se lo voy a hacer. Echamos más cera a fundir para hacerle lo que es la base del fanal. Bien, ya tenemos, la hemos eh, se ha fundido, la he retirado del fuego y he esperado un poquito a que se enfriara. Ah, en las paredes se ha hecho una pequeña capita. Y vamos a echar eh, la cantidad de, de, de un centímetro de, de alto, eh, no más. Ya veis que nos escapa por los lados la cera. ahora esperar a que se seque aquí tenemos nuestro fanal ya seco después de un par de horitas lo he dejado bastante rústico por la parte superior ya pretendía hacer este efecto en otros fanales os enseñaré a que quede mucho más pulidito, pero bueno, como este era el tema eran las naranjas y la canela, preferí dejarlo en plan rústico. Y ahora pues lo que toca, encender una velita de tel para ponerla en el interior. Y bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerdo suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Darle un like si os ha gustado por los algoritmos. Y espero que me sigáis viendo. Este es el resultado final del fanal. Muchas gracias por verme.